¿Qué tal familia? Espero que estéis súper bien en el día de hoy, otra vez el Tito Neox aquí en el canal. Nuevo vídeo, hermanos, de lo que nadie vio en el tráiler de Alien, que ya sabéis que ha salido hace muy poco en el juego. Easter Eggs, secretos, misterios que nos revelan lo que podría estar sucediendo en esta temporada 5 En el evento final Así que si quieres saberlo, quieres ver lo que va a suceder Y quieres ver todas las pistas nuevas No te pierdas nada de este video y quédate Hasta el final del video, antes de todo Antes de comenzar con todo el hype, con todo lo que os va a encantar Y es increíble, os recomiendo Que dejéis un buen like en este video para apoyar el canal Bueno, no os lo recomiendo porque No vais a ganar nada, pero apoyáis al tito neox Porque necesito likes Necesito likes, dame like. así que un fuerte like Al video si te gusta, suscríbete si todavía no formas Parte de la familia, porque chicos es muy fácil Suscribirse, es gratis, además cuando Suba vídeo, YouTube te va a avisar si activas la campanita Código de la tienda de Fortnite Mister de Neox. y realmente chicos, de verdad Lo agradezco muchísimo y lo aprecio muchísimo Que utilicéis el código Mister de Neox En vuestras tiendas de Fortnite, además la skin de Alien Ya ha salido en el juego, así que podéis comprarla Con mi código y pasarme capturas y hablando de agradecer las cosas... Amigos, en G2A encontraréis los mejores descuentos de videojuegos y me lo agradeceréis. Me lo vais a agradecer porque, chicos, esa web es la polla, hermano. G2A es la página web más fiable para la compra de videojuegos online. Podéis encontrar códigos... Pavos de Fortnite, skins de Fortnite, packs de Fortnite. Así que solo debes llegar la primera línea de la descripción que tienes, la web de G2A. Entras, echas un ojo y si quieres comprar, compras con los mejores descuentos. Porque te están esperando esos descuentillos, tío. Ya no perdemos más tiempo del vídeo, así que hermanos, espero que os guste muchísimo y empezamos. ¡Chao! La pregunta del día. ¿Realmente qué puntuación le das a la temporada 5 del capítulo 2? Comenten todos en los comentarios del video su respuesta. Finalmente, como saben, el tráiler de Alien salió hace unas horas en Fortnite. Un tráiler que salió justo cuando la skin llegó a la tienda del juego. Así que, amigos, vamos a verlo porque esconde muchos secretos interesantes. Oh, hay muchas cosas interesantes que comentar de este tráiler, amigos. Atentos, porque van a alucinar. Fijémonos en la skin de Jonesy, que ha cambiado completamente al Jonesy que empezó siendo en esta misma temporada. Parece que esta vez se ha fusionado con la skin anterior que salió del portal de Fortnite. La skin de Ryu, fijaros en la cinta del pelo... Y el aspecto del propio pelo es exactamente igual. También viste el propio logo de Mandalorian en el traje del tráiler Y, como no podía ser menos, también tiene el logo de Snake, G.I. Joe, tatuado en el brazo. Ya es una fusión de hasta tres skins distintas por ahora. Y hermanos... Las flechas de Daryl también las lleva en su traje. Uh -huh. Estoy alucinando con la de cosas que estamos descubriendo. Parece que los portales están comenzando a hacer efecto en el bucle del juego. Y estas skins se han fusionado en una skin sola de Jonesy para dar este resultado. Ya les comenté en un video anterior que Jonesy poco a poco en cada tráiler que salía de cada portal nuevo... Parecía que estaba regresando en el tiempo, porque en cada tráiler, si nos fijamos, Jonesy sale con menos ropa y cada vez se parece más de vuelta al Jonesy base, al Jonesy normal, el sin skin. Sigue la historia tal cual por ahora, sigue con menos ropa y aún más parecido al Jonesy original, pero... Ahora parece que también ha logrado fusionarse con otras skins. Pueden verificarlo con sus propios ojos. Y verán como la cinta que lleva en la frente es exactamente igual que la skin de Ryu de Fortnite que salió hace poco del portal. El logo de G.I. Joe lo lleva en su brazo tatuado. Lleva el logo de Mandalorian en el traje. Y las propias flechas de Daryl de The Walking Dead en su pierna se fijaron en este frame del tráiler algo extraño se transporta detrás de John Jones justo cuando activa el transportador un monstruo detrás de John Jones ha viajado a la isla de Fortnite con el portal que ha abierto así que ahora hay una bestia suelta por la isla sin permiso de nadie algo que ha llegado sin previo aviso no parece un espíritu, pero algo es seguro, y es que no querían que lo viésemos en el tráiler todo el mundo, porque apenas se logra ver con zoom. ¿Cómo es que ese monstruo ha viajado con John Jones también a la isla? ¿Y quién es? Fijémonos además en la escena anterior, John Jones aparece en el ascensor vacío. No hay nadie dentro del ascensor con él. Y de repente cuando quiere activar el portal, algo se mueve detrás de él muy lentamente. Amigos, ¿están preparados para el gran evento final de esta temporada? Algo muy grande está por llegar y muy pronto. Y bueno, ja, el gran secreto del video, el gran secreto del que todos podemos hablar a partir de ahora. El nuevo gato en Fortnite. ¿De dónde sale este gato? ¿Es la nueva mascota de Jonesy? Un nuevo gato Aparece justo en la escena final del tráiler de Alien Un gato introducido en una caja ¿Por qué viaja Jonesy con un gato? ¡No entiendo nada! ¿Será que es el nuevo gato en Fortnite Y ya no es el que era? Uh -huh. Dejen sus teorías sobre el gato de Jonesy en los comentarios ahora y me encantaría saber qué opinan, ¿creen que será una nueva mascota para la siguiente temporada? Sinceramente, creo que es una pista para algo que podría llegar pronto al juego, o un easter egg sobre algo próximo relacionado con ese mismo gatito, ¡me encantaría saberlo! Hasta ahora en Fortnite hemos podido ver los mejores easter eggs y secretos y misterios en cada temporada y parece que esto todo va a estar resumido en un gran evento final de esta temporada desde el descubrimiento de nuevos diálogos en el juego que nos muestran los secretos del evento final que muchos de ellos los hemos descubierto nosotros si no vieron el video, les recomiendo que vayan a verlo porque lo que encontramos en los nuevos diálogos es alucinante Vimos en el tráiler oficial de esta temporada a Jonesy siendo avisado por alguien superior a él. Alguien que manda en la empresa de la orden de Fortnite. Una chica en específico. También logramos descubrir que esa voz, esa chica, se trata de Ramírez. Una de las personajes más importantes de este juego. Y tiene tantas skins que son ella misma en otra versión... ...que poca gente se había dado cuenta. Quien llamaba parecía que le hablaba con tono de ser su jefe en la empresa, ¿verdad? Algo muy misterioso está pasando en la orden y en el gran evento final de esta temporada sabremos qué es lo que pasa. ¿Creen que lo que esconde el tráiler detrás de Jonesy realmente será algo importante? Quiero leeros a todos en los comentarios, quiero saber sus opiniones... ...y los mejores se llevarán corazón del tito Neox. Hoy mismo tendremos la nueva skin del club de Fortnite esta noche en el juego. La nueva skin que dijimos hace unos días llamada Llama Bro. Hasta ahora tuvimos la skin de Galaxy, la skin de Arrow, la skin de V... ...y ahora tenemos la skin de la Llama. Creo que la skin podría ser algo más interesante... Pero si alguno de vosotros va a agarrar el club de Fortnite de este mes, ya saben qué skin les viene de regalo. Así que amigos, espero que les haya encantado el vídeo. Chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Ya sabéis, recordad dejar un fuerte like, eso apoya muchísimo. Código la tienda MrTeneox para apoyar al canal. De verdad, aprecio muchísimo que apoyéis. Y si no formas parte de la familia, suscríbete que mañana subimos vídeo y si no, te lo vas a perder.